Los movimientos revolucionarios y activistas de todo el mundo han cambiado sustancialmente con la llegada de las nuevas tecnologías. Los usuarios de redes sociales se han puesto en contacto rápidamente para intercambiar mensajes de protesta y movilizarse. Mientras, diferentes países han promulgado leyes o desarrollado programas con los que limitan o bloquean contenidos que circulan en la red. Casi 3.000 millones de personas se comunican y buscan información en Internet a diario. Por su parte, decenas de gobiernos buscan la manera de controlarles. Algunos países ejercen la censura de webs con contenidos políticos o sociales e impiden el acceso a sitios y aplicaciones como Google, Twitter o YouTube. El control gubernamental de la red está aumentando en todo el mundo. Los países que no disponen de una democracia consolidada, aquellos que viven bajo fuertes regímenes políticos, han prohibido o censurado el acceso a redes sociales. Las consideran herramientas de protesta y movilización. Algunos países bloquean contenidos, persiguen a los blogueros por su ideología política o social y han legislado contra la libertad de expresión en Internet. Esto pasa en los cinco continentes. Irán, Cuba, China, Siria, Etiopía, Vietnam, Arabia Saudí, Pakistán o Bielorrusia son algunos ejemplos de países con una fuerte censura en la red. Sus gobiernos ven Internet como un peligro y buscan evitar que sus ciudadanos se comuniquen y colaboren. Me convertí en bloguera porque sentía en el interior una acumulación de preguntas, historias por contar, eh, insatisfacciones y frustraciones sociales, que no encontraba un camino para canalizarlas, o sea, decidirme por internet no fue eh, una opción entre varias, sino la única posibilidad, la única posibilidad de escribir mis propias opiniones en un país donde sé que nunca me darán unos minutos en la prensa, nunca me darán la posibilidad de decir eh, estos criterios en la radio o en la televisión. De manera que Internet se convirtió en la única posibilidad de expresión para mí. Al otro lado de la balanza de la censura y como consecuencia de la presión social, algunas administraciones públicas han empezado a aplicar medidas efectivas de participación ciudadana en la toma de decisiones. Algunos gobiernos y ayuntamientos han puesto en marcha las primeras herramientas, como los perfiles y canales de Twitter, Facebook o YouTube. El desafío de cualquier organismo público en los próximos años será crear una administración abierta, más transparente y que rinda cuentas ante los ciudadanos.